Buongiorno amigos de Fizzy Más. ¿Cómo va? Hoy es una bellísima jornada. Estamos en febrero y sembra que es primavera El giorno de hoy voy a hacer Un allenamento eficaz Para tonificar gamba y glúteo Con peso, aunque con el steak ¿Cuál es nuestro objetivo? Duro, duro, duro, duro, duro Que cuando toque la fidanzata Toque la amante la molina eh, Sienta que tú se allenato el giorno de hoy vamos a hacer cuatro ejercicios. Estos ejercicios los voy a repetir tres vueltas. Vamos a elaborar por espacio de un minuto con 40 segundos de recupero. El peso, no importa el peso, tú prende el peso que sea tu capacidad. Si tú no hay peso, prende una botella de agua, una confesión de agua, el zaino. Si tú no hay el esté, no te preocupes, puedes hacer en el gradino o sin el esté. Da Pablo. Vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento. Ta, ta. No dimentiquemos nuestras hidrataciones. Un poquito de el bacino, el bacino, el bacino. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, piego, salgo, piego, salgo. Diego, salgo, piego, salgo. Ok, perfecto. Perfecto. Paso avanti. Cambio. Vamos a, vamos a iniciar con un pico rescaldamiento y después entramos con, con nuestro circuito con nuestro circuito descendo sin piegar el ginocchio el cambio cambio ok perfecto perfecto me piego un poquito está ok perfecto vamos a iniciar con 5-6 minutos de rescaldamiento y después entramos con nuestro circuito tonificar gamba y glúteo a casa. Eh, primo de tuto, que no manquen hidrataciones. Agua, agua, agua pura y natural. <ríe> ok, ok, tú puedes ver lo que tú oyes. Ok, ok. ¿Cuál? Hacemos juana El teléfono que nos da un poquito de, de, de, de, de, de fastidio. Ok, vamos a iniciar con un poquito de rescaldamiento. Vamos en el posto.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 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y que vamos a hacer? Adiós, vamos a hacer un poquito de Jumping ya eh, Faccio 3 Jumping ya Un paso avanti eh, Y guardate, guardate Si tú en el step También se puede hacerlo sin el step. Ok, yo 1, 2, 3 Vado avanti, salgo 1, 2, 3 Cambio de ganda cueste 1, 2, 3 Vado avanti, sube la gamba. 1, 2, 3. Sube la gamba. 1, 2, 3. Ok, va. Sube la gamba. 1, 2, 3. Ok. No importa que cae puede cambiar de gamba. Una y una. 2, 3. Ok. Va, nuevamente. 1, 2, 3. Sube la gamba. 1, 2, 3. 5 ah, ah, ah. en más 1, 2, 3 Perfecto, perfecto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nuevamente 1, 2, 3 Salgo Último ah. 1, 2, 3 Último, último, último 1, 2, 3, ta, ok, mantente, mantente, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Ahora corsa. vamos a hacer uno, uno fácil, vamos a hacer esto, mira, ta, ta, ta, ta, me ayudo con las manos, ok, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.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 1, 2, 3 1, 2, 3 cambio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 corsa, corsa 3, 2, 1 se va 1, 2, 3 1, 1 2, 3 se va 1, 2, 3 Mantente uno, dos, tres, se va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, se va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, se va. Uno, dos, tres. Mantente uno, dos, tres, se va. Uno, dos, tres. Okay, corsa corta, corta. Vamos a hacer el último. El último. Vamos a hacer un poco de skipping. Dopo un piccolo salto al este. Si tú no puedes saltar, hay un paso avanti, così. Ok. Prepárate. skip, Uno, dos, tres. Echando. Da. Ok. Nuevamente. Uno, dos, tres. Echando. Salto, amortigo siempre la caduta. Uno, dos, tres, abro, salto, va, yendo nuevamente. Ta. Vamos a hacer 10 10 diez, diez. Uno, dos, tres, yendo, salto. Ok, uno, uno, dos, tres, abro, yendo, va, dos, uno, dos, 3, abro, ah, ah, ah, salto, ah, 3, ta, ta, 3, 2, 1, abro, ta, ok, 4, 1, 2, 3, abro, ah, salto, 5, ok, se va, 1, 2, 3, ta, ta, 6, 1, 2, 3, eciendo, ta, 7, 1, 2, 3, yendo, ta, 8, 1, 2, 3, yendo, salto, amortiguo, nuevamente, último, 1, 2, 3, ta, piccolo salto, nuevamente, vamos a parar el último, 1, 2, 3, abro, salto, yendo, uh, ok, este respaldamiento Nos va a ayudar a entrar en ritmo Con estos ejercicios Cuatro ejercicios pele la gamba Aunque el glute Glute duro, duro, duro, duro Me hidrato, me hidrato Me hidrato con mi agua Ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio Yo como sonoco al prato Al cemento Voy a meter mi, mi materazo Mi materazo Guarda nuestro primo ejercicio Te lo faccio vedere En ginocchio En ginocchio Salgo Ta Ta Pico los saltos Si tú no puedes hacer el salto No te preocupes Paso avante echendo, echendo Echendo guarda Echendo Tra nuevamente, echando y el próximo cambio de gamba ok, por ejemplo, nuevamente lo explico, lo explico, lo explico. lo explico. uno, ta, salto, ta, echando, ta, ta, nuevamente cambio, ta, ta, salto con la, con la gamba que inicio, cuál es la que va al este ok, prepárate, un minuto, un minuto un ejercicio lo repetimos 3 voltios, prepárate, 3, 2, 1, vía, ok, no suena la, la bocina, no suena, no suena, no suena, no suena, no suena, 4, ok, perfecto, perfecto, fallas técnicas que no mancan, no mancan, 3, 2, 1, vía, 4, Prendo el peso sí. prendo el peso, prendo el peso, guardate qua, guardate, ta, ta, salto, vado avanti, yendo, nuevamente, escendo, ta, ta, cambio de gamba, ta, salto, va, que el ginocchio no supere la punta del pie, ecolo, eccolo, va, ta, ta, salto, ta, guarda, yendo, perfecto, perfecto, nuevamente. Ta, ta. Paso adelante ta. Salto, un pequeño salto Avante, extiendo lentamente Si, sí. vamos, extiendo Cambio de gamba ta, ta. Ok, perfecto Lento, lento, lento La gamba que inicia es la que vale este Va ta, ta. Salto, saltico Si tú no puedes a saltar, no te preocupes va, va, fuerza ta, ta si si, ok perfecto lo repito nuevamente nuevamente tenemos 42 segundos per reposar tu casa lo puedes modificar puedes hacer un minuto de reposo Due minutos, aumentar el peso. Lo importante, no fermarte más. No fermarte. Ok, perfecto. Cuesta el matador. Cuesta el matador. Ok, se va. Se va. Cambio de gamba, va. Ta, ta. Salto. Paso. Echendo. Ah, echendo. Ta. Ta. cambio, cambio, salto, un pico lo salto, ta. Ta. un pico lo salto, siempre amortiguando la caduta, ta, ta. ta. Sí. lentamente, ta. Ta. cambio de gamba, ah. Con cuesta nuevamente nos queda mancando la última, la última ah, cuando se esquerza cuando se esquerza, vas a ver el grande resultado. Repite este entrenamiento al menos de 2 a 3 vueltas a semana, modifica la serie, aunque. El peso Ok Me preparo Me preparo Me preparo Madre lo cual Va Ta Ta Ok Ta Ta Ta Ta Ta, Ta. Piccolo salto Ta Uh Ta. Ta. cambio cambio de gamba Ta. Ta. Uh. Gamba explosiva Gamba explosiva está, cambio cambio cambio Ta. ok si sí, se va oh. perfecto Echendo está, cambio cambio cambio okay. cambio Ta, ta, cambio, ta, ta, ¡eh! Uh. Uh. Uh. Perfecto. Ah, ah. Hayamos finito el primo ejercicio. hayamos finito el primo, el primo. Ah. Nuestro próximo segundo, tú riposa! Vamos a fare. Squasumo o el peso puede ser, sobre la espalda yo, vamos a hacer esto abro grande, grande Echendo. vado dietro, vado dietro, vado dietro Ta. Echendo. ¿cuá? hacemos lo contrario vamos a parar la gamba dietro ¡ah! Ja. te ferma ahí. Nessuno. ok, perfecto perfecto, qua. Ah. abro grande, abro grande Vado dietro. Ecolo es. Eh. Ah, nuevamente. Grande. Vado dietro. Ah. va, sí. Vado dietro. Sí. El ginocchio no supera la punta del pie. Ah. Ah. Se siente, ¿no? Se siente. Ah. Lento. Ah. Uh. Madre de Dios. Falo a tu ritmo. Ah. ah ócolo, uh, uh, uh. dietro uh. ya me trema la gamba, uh. no se, sé. ferma piu, ah, uh. uh. grande, grande, grande, ¡Ah! Uh. ah Cambia las angulaciones, las angulaciones, las angulaciones. Se ¿no? Se siente, se Cuesta mejor el doping, la fatiga, el ejercicio. Ok. Se va. Se va. Guardate qua. Paolo grande. Escendo. Va, guarda. Tra grande. Tra. Escendo. Tra grande. Tra. Escendo. Tra grande. Escendo. Eh. Grande. Escendo grande e scendo uh. grande grande e scendo uh. uh. si va forza Manca el último, manca el último, manca el último. Vete ver beber agua, bebe tus hidrataciones, hidrátate. Uh. Ay, ay, ay. Eh. Never stop, no se ferma! Los que no, no, no es uno Nessuno te regala niente. Nessuno. Vamos. Andiamo. Último. Último, último. Va. Va. Ok. Fallo tu ritmo cuando noche freta, hay un minuto y, y tres segundos, perfarlo, perfarlo bien, enciende, da, Ecolo. Uh. se va, ok, uh. se va, da, se va, ocolo, se, sí. vamos, vamos, vamos, ah. Claudia, Marcela, ah, Elizabeth, eh. ah, Mari, eh. Dayana, Juliana, vamos. Ok. Nuestro tercer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ceder. Nos vamos a ceder. Puedo checar en una, una sedia una sedia qué okay, vamos a hacer? vamos a fare escote pero me cedo, me cedo me cedo, me cedo meto el peso cuando su la espalda debo cederme Miquela ok, perfecto Aperto la pesa misura de la espalda, guarda, me siento, me siedo, salgo lentamente, me siedo, cuando salgo contraigo el glúteo, va, da. Da. contraigo el glúteo, va, da. me siedo, apenas siento el tabulo, el gradino salgo, va, Michela. Ah. ah. Forza, forza, forza. Forza. Mario. Claudio. Come andiamo. Uh. Forza. Ah. ah. Forza, resiste. Salgo. Contraigo el glute, Contraigo el glute, Delato, cambio de delato, así pues guardate el ejercicio, la angulaciones. Uf. Ay, ay, ay, 60, 60. Uf. Uf. Tú puedes modificarla en la, la pausa, puedes hacer un minuto, dos minutos, todo depende de las condiciones. Si tú aún no te has inscrito con este canal, escríbete. Déjame tu comentario. Ok. Ah. Abro, abro. Me cierro, me cierro. Ah. Salgo. algo. el glúteo. Ah. Me cierro. ¿Cosí recluto. Fibra motora. Del glúteo, de la gamba. Ah. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ah, ah, fuerza, fuerza. Ah, ah. Tú lo puedes parar sin tapete. Ah, ah. Madre de Dios. Uh. Ah. Uh. Vamos, fuerza. en esta vida, niente, niente, niente hay que pagar, debemos de pagar el precio sacrificio prima poi, arriba la victoria siempre y cuando seas constante y disciplinado perfecto, último último último vamos, vamos contraigo mi glúteo lentamente ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. voy a dejar que prender el peso de esta forma, guarda, ah. Ah. no necesariamente en la espalda, todo depende de la, la tu comodidad, contraigo el glúteo cuando salgo А. А. А. А. Мета глюте. Мета глюте. А. El glúteo. ponte el glúteo, que que no puede mancar que no puede mancar vamos a hacer un poco el peso ¿no? el manubrio, nos dos manubrio. no solo uno, tu te due ok me desdraigo me si no hay el peso, no te preocupes Mete las dos manos de esta forma. Vamos a hacer esto, vale. Ta, abro y yendo. Salgo, abro. Ok, perfecto, vale pues. Contraigo el glúteo. Abro y yendo. Salgo, abro yendo. Salgo, contraigo mi glúteo. Abro y Ah, abro. Esciendo, contraigo mi glute, abro, esciendo, su, abro, yudo, esciendo, su, abro, yudo, echendo, su, abro, yudo, esciendo. ok, se va, ta, a, ta. Perfecto, se va, ta, ta, ta, echando, ta, ta, ta echando, ok, le damos falta la prima, creo que me debo expostar un poquito en yo, me debo expostar un poquito en dietro, Cuente si me piace, porque me riposo trayato. Oiga, el trayato, oiga, el tempo no sé. No se capiche Niente. Eh, estamos en invierno a 18 grados. Sembra primavera. Ok, prepárate. Prepárate para la próxima. Prepárate. Prepárate. Su. Uh, Auro. Su. abro, importante, cuando salgo, contraigo mi glúteo. Ta, ok, va, se va. Ta, abro, Está. yendo. Salgo, abro, cierro, yendo. Salgo, abro, cierro, yendo. Salgo, abro, cierro, ok. Okay, se va. Ah, uh. vamos, vamos, fuerza. Okay. okay, se va. Okay, fuerza, fuerza, raga. Forza, Marcela. Marcela, Elisa, Claudia. Manca el último, el último, el último, el último, el último, el último. Miquela, Miquela, no molare más, Miquela. Carlota, Julia, Matilde. Ok, último esfuerzo, último esfuerzo. Ah. Último esfuerzo. Respira profundo. Salgo, abro, yudo. Salgo, abro, yendo. Salgo, abro, y yendo. SU. Abro, yendo, yendo. SU.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 1, 2, 3, abro y uno, echando salgo, salgo, salgo 1, 2, 3, abro y uno, echando nuevamente 1, 2, 3, abro y uno, echando oiga ya me siente, se siente, se siente, se siente yo espero que estos ejercicios te sean eficaces no dimenticare de par estreche. Repite estos ejercicios al menos de 2 a 3 bodas.